Hola, voy a realizar el unboxing de la Casio FX82 SPX2 y diréis ¿por qué hago este unboxing en una calculadora sencilla de unos 15 euros cuando hay otras mucho mejores programables gráficas como la TI Inspire CX2 CAS o la HP Prime. Pues muy fácil, porque estas calculadoras son muy buenas, hacen gráficos, resuelven simbólicamente, integrales, lo que vosotros queráis. Pero no se pueden utilizar en las pruebas de acceso a la a universidad, están prohibidas tened eso en cuenta. Y en cambio he visto que esta está admitida en todas las comunidades autónomas en las pruebas de acceso a la universidad, la EBAU, ¿de acuerdo? y quería entonces tener esta calculadora para poder resolver los problemas de examen en las mismas condiciones que los estudiantes, ¿vale? Entonces, bien, tenemos aquí el envoltorio, sacamos la calculadora y aquí nos viene una documentación La guía de usuario, guía del usuario, tenemos en castellano, en catalán, guía de usuario y era, esto debe ser en euskera, ¿no? Vale, pues aquí tenemos, sí, exacto, español, catalán, portugués y euskera. Así que es una guía de usuario pequeñita, es una calculadora sencilla, de acuerdo. No es programable, no hace gráficos, pero precisamente esa es la ventaja que se puede utilizar en las pruebas, de acceso a la universidad y en, bueno, la mayoría de exámenes, ya que ni es programable, ni hace gráficos, ni resuelve ecuaciones, integrales, matrices y todas esas cosas, porque supone que eso es lo que tenéis que saber ¿no? de, de, de esta calculadora, de, eh, o sea, demostrar ese conocimiento en los exámenes, entonces no puede ser ¿Eh? que lo resuelva todo la calculadora, ¿entendéis? Por eso se prohíbe. Esas calculadoras tan avanzadas, pues aquí la tenemos, pequeñita pero matona. <risa> Muy bien, pues vemos que tenemos las funciones básicas, eso sí, funciones científicas, las trigonométricas, exponenciales, mmm, logarítmicas. Sí que, sí que mmm, está permitido el, el que opere con fracciones, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ponerla en marcha. La pantalla, no sé si se ve bien, vamos a probar una cosita muy sencilla porque esto solo es un unboxing y si funciona esto es que la calculadora va bien 2 más 2, 4, lo veis, bueno lo acerco, vale, perfecto, entonces ya si hace esto ya sé que no la tengo que devolver porque probablemente todo lo demás ya funcionará, vale, 2 más 2, 4, abajo a la derecha está el resultado, está alejado de él de donde yo escribo la operación, pero bueno, se ve bien, He puesto iluminación, perfecto, bueno, pues acabamos ya aquí este unboxing, ya si queréis que os explique cómo manejar la calculadora con todas las operaciones que tiene, lo ponéis en comentarios, y hasta el próximo vídeo, amigas y amigos, chao.